Pero bueno, eso es lo último que voy a decir la rescate, vamos con los suyo, ¿le parece? Sí, es que me he puesto nerviosa No, Estoy puede. nerviosa, pero sí estoy preparada Para mostrarles unos candidatos Que mirá, por favor mira lo que son estos bombones Y vos sí, tenés la posibilidad de llevártelos a tu casa Para abrazarlos, dormir la siesta para poder darles muchos, muchos, muchos besos. Y no son Matías, Pascualetti, Julián y Macio. Por la, duda. Por la, por la duda. Digo, ¿Bombones para abrazarlos? Ah, no. no. Claro, ¿Están por afirmando por que son bombones? Llate. No, no. Ah. uy. Sí, pero pero son sí lindos pasó. nuestros compañeros. Sí, son lindos. Son lindos, lindo, claro. Bueno, a ver, vamos a mostrar entonces a nuestro primer candidato. Vamos con ella. Suri. Qué nombre surich. fino y elegante. ¿Quieren que les diga qué significa? Es Suri. Elegante suri. que ah, lo que... Tal vez lo que pasa es que el corrector, chicos, a veces me predestina. Bueno. No, no, es una, es una un ciudad homenaje. de Suiza, que te digo muy fina, muy. Claro. No, no muy costosa. Es Suri y significa blanco en vasco. Ah, mira. Zuri. ¿Qué? es Z-U-R-I y significa blanco en, en vasco. Ah, me, mira. Gusta, me gusta. Miren qué lindo. bonito. Precio. Es muy bonito. Precio. Tiene un año. Está uh -huh. ahí en adopción responsable. Si ustedes les interesa, se pueden contactar con Perritos de los Caniles Mendoza, que les voy a contar. Son. ¿Qué? ¿Pero chequeado por chequeado lo, lo el nombre? ¿Te Luque? ¿Está chequeado aire? el aire? ¿Lo del nombre? Lo de, la... sí. ¿Qué significa blanco en vasco? Sí, sí. sí porque me lo dijo Angus, ¿Sí? que ah, es okay. una de las voluntarias de este lugar No Dale. cuestiones a Perla ¿Este Matina, Lucas ¿Este está chequeado? Hoy, hoy no. está financiero, ¿no? <risa> ¿Por qué me quiere pelear? No, lo que pasa es que lo, lo escribí mal Porque el corrector pasa, me hizo pasa, una mala Perla. jugada Pero es Uri y significa blanco en vasco uh -huh. Si hay algún vasco sí, por ahí sí, soltero bien. que quiera corroborar Y bueno, o sea que estoy tirando ahí Es muy lindo, te digo, tiene como pinta a un box ser, Viste estos perros así como con mucha presencia, mucha fuerza ah, Es eh, hermoso. ¿Te han dado más o, o menos un, edad? Un año, un año. Y este está es buscando ahí una familia que lo ame, que lo quiera Así que si vos estás interesado, te repito entras al Instagram de Perritos de los Caniles Mendoza Que te voy a contar algo muy pero muy importante sobre este grupo No son eh, voluntarios, son un grupo de vecinos mm. y de vecinas Que hacen todo a pulmón con donaciones Ahí estamos viendo su Instagram y esos hace ocho años que están trabajando. ¿Y sabes cuántas adopciones han logrado? 1.370. Es un montón. Es muchísimo. Es muchísimo. O sea, un grupo de vecinas. Mira, que, el Kazuri, que el están ahí en El primero. En el Challao. Hermoso Ahí Mi está amor. Suri, mira, Ahí está bien escrito sin los errores de Perla Y ahí lo dice, significa blanco en vasco Ahí ah, está, está. toma Pablo. Está, está chequeado, está, está perfecto Perla, me retracto Viste, y busca Ouch. una casita para toda la vida Es, es muy una... lindo, Pero me Por encanta. favor. Pero bueno, no es el único candidato que tenemos hoy Vamos a ver el segundo candidato A ver, a ver ¿Quién está ahí? Por oh, favor, no, miren lo oh, que es Coco no, Es hermoso Ay no, A mí me pasa que me mandan varias fotos Pero yo después tengo que elegir Pero hay unas fotos de él jugando con la pelota Que después se las voy a pasar porque <risa> es preciosa Él es Coco y busca una casita Donde ser muy feliz y donde pueda Amarlos con todo mi corazón Eso lo escribió él Él oh. quiere amarlos con todo su corazón y Mira, musicalizamos oh, con está. la película de Coco Ven ahí Darío, excelente Qué rápido excelente. Darío Mira, recuerda, pensar los recuerdos que podés tener con Coco, que tiene un añito, está castrado, es de tamaño mediano y se lleva muy bien con otros animales y con niños. Ay. Por favor, la carita que tiene es preciosa. Y sabes qué? Parece que alguien pensó que él era un juguete, porque fue la, la, lo que suele pasar a veces, que lo adoptan mm. por unos días para entretener ahí a los niños a lo y chico, después lo claro. dejan. Pésimo. Entonces no, porque él tiene sentimientos y está un poco triste. Uh -huh. Entonces cuando van a jugar con él Él se pone muy pero muy feliz Es súper cariñoso Y Coco está buscando a alguien que lo quiera Una mi familia amor. para siempre Ay por favor su mirada Voy a hacer la voz de Coco a ver. Hola, a ver. llévame Soy bueno Mira mi mirada sincera Te protegeré y te acompañaré siempre Es como el E.T. ¿no? ¿Qué? Parecía el, el E.T. La, la no. Masa, no, Lucas yo te reveo con un Coco No, ya empezamos ¿En serio? Vos todavía no has No, no, perrito? no, tengo que acomodar los horarios <risa> sí, de pero mi rutina El martes pasado ibas a acomodar los horarios Es que no, no, no he hecho tiempo No he no, tenido tiempo de acomodarlo No, Mirá, No, claro, como dice Marce, no es para un día para el otro claro, Es algo responsable. Es no, quiero, me encantaría Bueno La voy a organizar y vamos a adoptar un perrito Yo bueno. creo que Coco corre. Coco, re, bueno. ese candidato Porque se ve muy tierno, Pero si no, tengo un tercer candidato que se llama Frodo oh. Y es un bombonazo ¡Mírenlo! Le falta un sapo Es un sapo que es Frodo, por favor! Es un cachorrito de 10 meses que, es una, que él está buscando una casita donde lo quieran mucho, mucho, mucho, porque él sabe dar muchísimo amor. Eh, es muy besuquero. Ay, me encanta. Es Mi muy amor. besuquero él. Tiene 10 meses, es de tamaño mediano, <risa> se lleva bien con niños y con otros animales también. Y, ¿saben qué pasa? Que ahora está viviendo en un canil, en un canil chiquito, porque los otros perritos lo quieren atacar. Ay, le tienen Entonces, envidia. Le, Pero la es que, cara, mirá sí, Está buscando un Sam, bien dijo Clarita, así que si estás por ahí, te gusta el señor de los anillos y decías, por favor, quiero un compañero de vida. Ahí está Frodo, que las orejas... Ahora que a hacer la voz de Frodo. Dale. <coughs> Hola, soy Frodo, llévame, llévame contigo y te prometo una vida feliz. ¿Qué? ¿Cómo es para vos la voz de Frodo? No, no, no, me, me gusta, me gusta verla. ¿Te gusta? Es la versión libre. Te prometo una vida feliz. Te muy prometo bien. que seremos felices juntos. Parece la voz de Goofy. Ajá, ah, es es como un número raro. Raro, raro también. Bueno, así que mira, te acabo de presentar tres candidatos increíbles que pueden acompañarte y formar parte de tu familia y quiero agradecer muchísimo a este grupo de vecinas que hacen todo a pulmón que están ahí en, en la zona del Chaldao. Eh, ahí estuvo su Instagram para que puedan ir a, a hablar con ellas y recuerden que siempre hay un montón de formas. Para ayudar, ¿no? Por uh -huh. ahí entiendo, no puedo optar, bueno, puedo donar algo económico, puedo ayudar yendo a los caniles. Así que ahí está el Instagram, perritos de los caniles Mendoza. Muchísimas, muchísimas gracias, a que es con quien estuve en contacto. Uh -huh. Y ahí también van a encontrar otros perritos, cachorritos, que están buscando un hogar. Excelente, le va a cambiar la vida, sí. sin duda. Una mascota llega para, para alegrar la casa, para dar mucho, mucho amor. Y siempre, bueno, el mensaje es adoptar, no, no compres, obviamente. Y sí, porque, ¿por qué les decimos ¿Por qué esto? No. Porque si ustedes compran, fomentan a la explotación de los animales, porque. No es que eh, los, los perritos han nacido y los venden, no, por ahí se explota a los animales, uh -huh. eh, se les hace inseminación artificial y Muchos los hacen criaderos, tener claro. Exactamente, en los criaderos cachorritos, y habiendo tantos eh, animales buscando un hogar, por eso les recomendamos que adopten y no compren, por supuesto. Gracias. Perla, vamos, no, bueno, te quedas con nosotros porque en un ratito se vienen la, las cholunotas del Lucky. Sí. No, yo me. Además, con nosotros? Además de por las cholunotas, me quedo acá por las dudas que alguien me, me quiera mandar un cafecito, un oh, regalo. Eh, no que sé, les ¿Qué no, no Acá te están bañando un café. ¿Qué? ¿Qué?